Bra, bra, bra, te vamos a disparar, bra, bra, bra, te vamos a retirar, te vamos a retirar, te vamos a retirar, te vamos a retirar, la grasa los no pueden más bra, dejo tu cara no hago más que abusar, no hago nada más que abusar de los putos chivatos, de los chivatos la familia de chivatos, ese hijo puta pa' seguir fregando plato, Frega plato. si sí, sí, sí, sigue vivo donde te remar. Yo nunca cato, chico problemático, saco del barrio, la droga la vendió a precio caro, Tú vas de malo en la cabeza, te doy con el palo, tú querías cobrar, me bajé, pues a date más. Joder, puta, ahora no pidas nada de pa'. Vivimos en guerra, saben lo que significa pera, sabes, ¿sabes qué significa, yo sabes quién te aplica, aquí no se dosifica, las cosas se te complican, Virgesita, virgesita, eh. yo no he visto tus mentiras, yo lo he visto como chilla, rodilla de rodilla. Oh, oh, yeah. Mi diamante brilla, mis hojas negras en la oscuridad no brillan, pero te cepillan, dije que no sabía no se lo pilla, ruina hasta la esquina, eh, eh yeah. Es poco probable que tú sobrevivas a puerco. Me dijeron que quería cobrar Pues por eso te doy más Pues por eso te doy más Pa' los míos libertad Bonnie Black Te voy a quitar A tu madre la felicidad puto crack Voy a matar toda tu curiosidad Rá. Hacemos vaina en variedad La verdad Tenemos aquí pa' pelear Dinero para la abogada Cabrón, tú lo sabes, tú con humildad A ti nunca yo te voy a respetar Dios nunca te ha visto pelea Bang, bang Sé que no quieras ni chisbar Ilegal ra. R r y la mano me la va a la lavar uh, Y a tu puta me la va a bregar uh, En tu, tu cola hay una lápida y yo me estoy meando en esa uh, lápida Con lo mío no se puede bregar no, Hijo no. de puta, con lo mío no se puede jugar no, Y es que no. conmigo, tú de no, knows, no, no, uh, no, uh, mamá, uh, no, no se puede jugar No mamá, no se puede jugar Ra de la grasa, el crimen organizado, hue puta Dí que no sabía Marica